Bienvenidos. Siguiendo con la serie de videos de montajes experimentales de electrónica de potencia, vamos a hablar del rectificador de media onda controlado. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, en este caso vamos a hablar de un rectificador que posee un tiristor como medio de control. Recuerden que el tiristor tiene control de encendido mediante el pulso de disparo. Alfa o ángulo de encendido que corresponde a un pulso de corriente de 20 mA en el gate del componente t o SCR que es rectificador de silicio controlado. Tenemos la forma de onda en la corriente, en la carga y en la tensión donde el ángulo de apagado es por encima del cruce pulsero de la tensión. Recordemos que para dar la orden de disparo yo necesito una sincronización con el cruce por cero de la fuente de onda de tensión para poder generar el ángulo de disparo. Para eso vamos a utilizar el detector de cruce por cero que ya habíamos comentado en videos pasados. En este caso vamos a hacer la detección mediante un optoacoplador con una resistencia calculada a partir de... De la corriente máxima que soporta el componente del diodo emisor de luz de una rectificación de onda completa para tener el cruce por cero del semiciclo positivo y el cruce por cero del semiciclo negativo. Eso va a generar un pulso alto si la tensión es mayor a 0,7 y un pulso bajo o un nivel lógico bajo si el pulso está por debajo de 0,7. A partir de eso y mediante el valor del potenciómetro, lo vamos a terminar el ángulo alfa, el cual va a ser dictaminado por un Arduino 1 mediante un circuito de octotría que me va a permitir la separación galvánica entre la parte de potencia y la parte de control del dispositivo, dando el siguiente driver de disparo. Entonces, a través del octotría, vamos a poder limitar la corriente a los 20 mA necesarios en el gate para accionar el tiristor. Entonces el código que vamos a utilizar es el mismo que usamos para la detección de cruce por cero mediante interrupciones, donde se va a activar a través de la interrupción del de pin de 8 con el franco de bajada y el franco de subida para detectar cuando inicia el cruce por cero y cuando termina el cruce por cero. Entonces tenemos el montaje experimental. Vamos a utilizar nuestro mismo transformador. En este caso con las dos salidas de 24, la salida de 24 voltios. Nuestro tiristor, el autoctria, que es el circuito del driver de disparo. Un snubber que es una red amortiguadora, que lo vimos en el video para rectificador de media onda no controlado, para suavizar el proceso de conmutación. Nuestro Arduino 1. Nuestro octoacoplador con su rectificador de diodos y nuestro potenciómetro que nos va a permitir controlar el ángulo de disparo del puente. Forma de onda teórica y podemos ver la forma de onda experimental. Para un retardo alfa en el primer cuadrante tenemos en amarillo la tensión de la carga y en magenta la corriente en la carga tenemos el valor para un ángulo de disparo superior al primer cuadrante. Como estamos utilizando un circuito que detecta cero, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, tenemos una pequeña operación no deseada del tiristor en el cuarto cuadrante, producto de las corrientes de reverso. Entonces esto hay que tenerlo cuidado, sobre todo si se utiliza este circuito que tiene detección de Cruces por cero, semiciclo positivo y semiciclo negativo, cuando estamos utilizando un rectificador de media onda, producto que podemos tener operaciones no deseadas en cuadrantes diferentes a los cuadrantes de operación normales del tiristor. Entonces tenemos para un ángulo muy cercano a 180 grados, como es la tensión, tenemos nuevamente un pequeño disparo no deseado de la corriente y la corriente. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo varía la forma de onda variando el ángulo de encendido, es decir, mediante el movimiento del potenciómetro. Aquí podemos ver cómo vamos cambiando de una condición a la otra hasta llegar casi a la rectificación de media onda completa. Entonces vemos cómo se puede variar, variando el pulso de disparo, valga la redundancia, mediante el uso del potenciómetro, el ángulo de disparo del puente. Entonces, de esta manera concluimos este video donde vimos la forma de onda de tensión y de corriente de un puente rectificador de media onda controlado. Vimos cómo a partir del circuito de detección de cruce por cero y de un potenciómetro mediante la utilización de un Arduino 1 y un código de interrupciones, podemos controlar el encendido del tiristor. Cómo al utilizar el circuito que me está rectificando semiciclo positivo y semiciclo negativo, tenemos operaciones erráticas del tiristor. Esto se puede evitar cambiando el circuito de sincronización a solamente el semiciclo positivo, es decir, utilizar uno solo de los, de los frentes de disparo. Eso complica un poco más el programa, pero no es imposible de realizar a fin de evitar los disparos erráticos del puente. Pero eso va a depender si estamos disparando con ángulos por encima del primer cuadrante, es decir para valores de alfa entre 0 y 90 esta operación errática no se produce, entonces todo va a depender del rango de disparo que necesitemos, es decir el límite de controlabilidad si se requiere modificar el circuito planteado o no gracias por su atención y los invito a continuar viendo los, los videos de esta serie de montajes experimentales de electrónica de potencia